Pero hoy se juega la subida a primera división del fútbol profesional boliviano. Tú sabes cuál es la novedad y ya lo que generó suspicacia ha generado un montón de cosas. Ivo Méndez es el árbitro. Ajá. ¿Y por dónde viene la suspicacia? Es que es eres? muy malo. Ah. ¿Eh? Es, ya te digo, ese debe ser, que se yo, comandante del cuerpo de bomberos. Pero ¿Verdad? O sea, ya empezó la suspicacia del por qué Ivo Méndez. Lo único que falta que vaya Gat Flores de, de, de Guadalínea. Ah, no. ah o sea, aquí no hay bar. Todos, to, Esa es, es otra cosa. No ¿Cómo es bar. posible que no haya VAR hoy día? Un partido tan complicado. Y además con tantos antecedentes ¿no? que hay sobre eh, este juego. no Ya hay la suspicacia. Lamentablemente, por eso ningún árbitro boliviano dirige Copa del Mundo. no, sí, no Ayer hasta nada. un salvadoreño, salvadoreño dirigió. ¿no? no es por nada. No, no es por es nada, ¿no? Sí. Es que el nivel es... Terrible, ¿no? Una pena. Es malo. Aparte, eh, generalmente son sindicados de malos arbitrajes eh, en, en reiteradas ocasiones. Y no es que lo diga yo, ¿no? Lo dice todo el mundo. Entonces ya está en tela de juicio quién dirige el partido. pudieron haber buscado a otro, ¿no? Bueno, a las 19 será en el sí, Capriles a la, a las 19, Así que a las 21 sabremos qué, qué va a pasar. Es un solo partido, ¿no? Un ¿no solo cierto? Partido. El que gana asciende de manera directa, el que y pierde Y el otro va a jugar con la U. Con un universitario de su Ahí sí van a dos partidos, ¿no? Correcto, empezando en, eh, de visitante universitario y jugando de uh -huh. local, ¿no? Tiene sí. esa ventaja... Esa es la deportiva. pequeña la ventaja deportiva que tiene la U. Pero mira, esto pasó en la iglesia esta mañana. ¿Eh? Vamos a verlo. Esto pasó en la iglesia, era la misa de Wisterman, está el cura, pasa el guacho este, mira ahí está el bikini, metiéndose las manos al bolsillo. No, el azul, es el presidente Wisterman. No pilló un mango, hermano, mirá. No, claro, no tenés, a la señora del ave, si no tenés cinco lucas que me presté. ¿Eh? Para que ustedes vean, no, es una a ver, por lo menos llevaste una monedita para poner, ahí está. Mirá, se rascaba por todos lados, y el del lado también se hizo el loco. Pero, ¿para qué te rascás tanto, si señor? La señora buscaba en la cartera, ¿dónde dejátelo? ¿Te puedes dar cuenta? ¿Te puedes dar cuenta? Es increíble. Hoy no fue una misa, fin, fue una misa de aniversario, no fue de cuerpo presentes. La gente cree <risa> que ya, ya se fueron. Pero como uh -huh. no solo hay que ser, sino que hay que parecerlo, ¿no? Qué terrible. En fin, no tenía un pirulo el guacho. Danos tu espíritu de amor a los que participamos en esta es celebración. Imagínese usted. Una yesquera terrible. Bueno, nos vemos, a las 12 ya vuelve Chamil, nosotros volvemos a la 1 y media, ojalá que sean buenos partidos estos, porque tanto empate, tanto empate, la cosa Se pone aburrida, ¿no? Se pone aburrida. Ya ¿eh? no es el, viaje, el técnico, el tigre, ¿no? No, es lo que pasa que Viaggio vino por 9.000. Y ¿Mostraste quizás... el contrato? Yo lo mostramos, lo mostramos aquí el ¿Y contrato. ¿cuánto, ¿Y cuánto quería? ¿Cuánto 20. Pedí? ¿20? Uh -huh. ¿Te parece mucho? No. ¿Para él solito o para el equipo? No, para no, el... para todos. Eso no es nada. ¿Cuánto gana Costas, el de la selección? Costa creo que gana 60 y trabaja de cuando en vez. Tal cual. Dice que las eliminatorias serían recién en junio, ¿no? Escuchaste ¿Sí? eso. Es una locura. Imagínate. Un tipo, seis meses. Es, es lo que... Pecado. Ahora, ¿qué es lo que dijimos aquí en el programa? Yo no estaba de acuerdo en que contratemos un técnico. ¿Para qué vamos a contratar un técnico en noviembre, diciembre, si no tenemos que hacerlo? Ahí tenías noviembre, diciembre, imagínate. Ahora, enero, febrero, una marzo, febrero. abril, mayo, ocho junio, ocho. Ponele seis, que trabaje dos meses. Seis por seis, tenemos casi 400 mil dólares que se los estás regalando. Qué locura. una pena. Ahora, imagínate, eh, el tipo dice que va a ir a trabajar con la selección que está dirigiendo Pablo Escobar, me parece bien, pero ¿vale la pena tanto? No, me parece un exceso. O sea, por un partido amistoso, que la selección boliviana no cobró un mango... Sí, ...porque es recíproco, ya a la vuelta, eh, ya la televisión va, va a ver el tema de la recaudación y los derechos de televisión... Eh, ...pero se suponía que iba a recibir cerca de mil. no recibió un peso, se tuvo que jugar en Arequipa. Complicado. Eh, eh... Vi el otro día una foto de la delegación boliviana en Qatar. Uh -huh. eh, ¿Quién paga eso? ¿Quién paga esos pasajes? ¿Quién paga la estadía? Que no debe ser barata, ¿no? Yo estaba leyendo el otro día, 30 mil dólares cuesta un paquete completo, sí. que incluye algunas entradas, los pasajes y un hotel y un poco de comida. 30 mil dólares sí. por café, Creo que la FIFA le da a la Federación Boliviana de Fútbol algunas invitaciones. Lo que no estuvo del todo claro y causó una reacción adverta a esa bendita foto es que el presidente del tribunal, el Goitia y compañía... Sí, estaba ahí, ¿no? ...esté allí. Y el otro, el de... El... Comité Electoral, ya. el nefasto ese. O sea, entonces uno, uno supone, ¿qué hacen estos dos? Cuando sí. se supone que son poderes que no tienen ninguna relación con la Federación Boliviana de Fútbol. No debieran. No debieran estar. Es como que se vayan de viaje el presidente del Estado, ¿eh? el Lucho, sí. se vaya con el del tribunal, el máximo y se vaya con el del comité electoral, y se vayan los guachos de un weekend a ver la Copa del Mundo. Complicado. Entonces eh, la gente dice, bueno, como a ver, eh, ¿cómo es esto? Entonces hay además algunas cosas que hacen notar el poco profesionalismo que tienen estos, estos sindicados que viajan gratis a costa del país para el desempeño de sus funciones. Ahora es que están pagando favores. Mm. Están pagando favores eh, Y dicen, no, esto a fin de año se van ¿Sabes cuándo se van a ir? Nunca Y los dos son personajes que creo No estoy seguro, pero dicen que son rentados En la Federación Boliviana de Fútbol bueno. Y trabajan de cuando en vez Eso es lo, lo que ha causado Molestia la foto Por eso reaccionó Favol claro. O sea, no es posible Que los que manejan tergiversar. Fíjate que, que Wisterman hasta el día de hoy no ha pagado absolutamente nada. Es impresionante. ¿Eh? Lo, el comité electoral no dice absolutamente nada en muchas cosas, se quiere meter en todo, es un nefasto. Fue uno de los causantes que se vaya a desaparezca San José. También estuvo involucrado en el tema de Wisterman. En Blumina, Dios gracias, no lo dejaron entrar. Usted sabe cómo son los cambios. Aquí mandamos nosotros, decirle al colla este que se vaya. Y se fue. Uh -huh. No apareció. Entonces, sí, por ahí va, va la cosa. Ojalá que se vayan. Pero estas son las actitudes. Alguien sacó la foto y la mandó. No debió haber sacado esa foto. Porque si se van a ir entre ellos de cuatecitos y a chupar, claro. váyanse. ¿Para qué se sacan fotos? Claro, exactamente. ¿Eh? Claro, eso dicen algunos maliciosos. O sea, haz las cosas pero no te hagas pescar. Pero claro, ¿para qué te vas a enterar? ¿No? Claro. Alguien sacó la foto y la mandó. Qué tremendo. Qué, ¿Qué Y ellos no posaban, pero en la foto. Ah, no, no felices, los viste. Corondos. Caraduras son. Tremendo. Y los otros de la, de la asociación. Es que es lindo ser dirigente. Parece. ¿Eh? Estamos perdiendo el tiempo, tal vez. El amigo ya va a ser dirigente. Sí. Ya dale. te cuento. Juan, dale. Chao. Eh, ¿Cuándo nos vemos? La si próxima semana. Sí, ¿no? sí. La, la, próxima, la próxima, próxima semana. Que estés muy bien, Juan. Cuídate muy